Bueno, creo, eh, ahora vamos a intentar cubrir lo más posible de un proyecto que, que hice con, con mi esposa que está ahí ¿no? al ah, final. Lo hicimos muy en pequeño, no hubo eh, recursos para, por ejemplo, contratar a un diseñador, no contratar a gente que trabaja en el proyecto. Entonces, es, una, es un tema muy personal. Um, pero, creo yo... Que, eh, es válido contar el proceso eh, porque por necesidad o por cualquier razón tuvimos que cubrir eh, no, nosotros dos todas las etapas del proyecto entonces hubo mucho aprendizaje hubo, ah, sigue habiendo porque el proyecto está ahí eh. ah, y se ve así cuando uno tiene una hermosa marca y una Tablet. algo así podría ver eh, luego obviamente vamos a ver en detalle, eh, pero si quieren verlo luego está en esta dirección, se llama Facilitario, lorelefacilitario.ivo. Entonces, la estructura más o menos de la, de, de, de la charla eh, son cinco etapas bastante eh, diferenciables, ¿no? la primera es el concepto que se va a hacer... ¿Cuál es el problema que, que, que se quiere resolver? Um, el siguiente paso es de empezar a definir cómo uh, hacer lo que se llaman wireframes. Vamos a ver. Uh, el tercer paso y es el que menos experiencia tengo en, es el diseño visual, el cómo se va a ver. El cuarto es la implementación, grupal. ¿no? Y el quinto eh, una vez ya en el proyecto al aire funcionando, lo que se hace o lo que se debería hacer es un poco de user testing para seguir mejorando. Hay un poco de herramientas que se usaron, eh, son solamente las que se usaron en, en este proyecto ¿no? eh, y que tendrán equivalentes en, en, en otros casos. ¿Qué vamos a ver la una por una luego? Entonces, empezando por el concepto. Um, bueno, la idea es, de cualquier proyecto, el primero preguntarse qué, qué es lo que se quiere hacer, ¿no? ¿Qué, qué problema estamos resolviendo, ¿Qué, okay. qué es lo que vamos a hacer, a quién vamos a ayudar. Muy, eh, muy en teoría, ¿no? antes de empezar a decir, ok, vamos a hacerlo de tal forma, incluso antes de decidir que esto sea un, un sitio web, una aplicación web, ¿no? Eh, entonces, vamos a ver primero cuál es el problema que tenemos ah, y les tengo que contar un poco de, de, del tema. ¿no? La idea es la organización de talleres y subactividades. Entonces, ¿qué es un taller? Um, y Este es un ejemplo real de un taller que, que, que se hizo en algún punto, eh, un tema de capacitación en derechos humanos. Y son los documentos que se usaron como, como guía para el taller, como la organización del mismo. Entonces van a ver un montón de screenshots de Word, básicamente. Um, a la izquierda tienen un cronograma um, armado a mano, obviamente. A la derecha hay una larga descripción de que el taller muy muy en, en alto nivel, ¿no? eh, antecedentes, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos un tipo diferente de documento. Eh, estos dos son actividades concretas. Una actividad puede ser alguna dinámica en grupo, puede ser esta charla, puede ser vamos a jugar fútbol y conectarlo con los conceptos que queremos trabajar en el taller. Eh, vamos a ver una película y luego hacer preguntas, etc. ¿no? Cualquier conjunto de, de, de pasos a seguir eh, que se vayan a hacer en, durante el taller. ¿no? Eh, digamos como muy muy regla muy general muy muy en general eh, durarán media hora una hora una actividad y se suelen organizar así sí, documentos por separado diciendo que okay, qué se va a hacer um, tengo sí uh, un, una gráfica que se le muestra a la gente para uh, tal vez motivar o, o explicar algún concepto um, la actividad de la derecha como ven tiene un formato diferente, ¿no? entonces no, no, no está nada unificado, estandarizado, y eso es parte del problema que estamos queriendo resolver. Eh, el de la derecha, obviamente no se ve, pero eh, esa tabla tiene información, digamos, metadatos de la actividad, para cuántas personas es eh, apropiada hacerla, cuánto tiempo dura, cuánta gente debería facilitar esa actividad, eh, qué equipo se necesita, necesito un proyector, necesito estar al aire libre porque vamos a jugar la pelota, eh, etcétera, abajo. Eh, en los dos casos tenemos una lista ordenada de pasos. Primero, saquemos a todo el mundo al patio. Segundo, etcétera. Por último, tenemos recursos. Eh, alguna actividad podría ser que okay, repartamos de esta hoja a todos los participantes. Eh, que tiene algún gráfico con el que vamos a trabajar. Eh, otro recurso podría ser una película, que vamos a mostrar. No necesariamente es parte de la actividad, ese es el punto. El recurso se podría usar en otra actividad, etc. Entonces, en este punto, empieza es a aclararse cuál es el problema. ¿no? Tenemos gran potencial para una desorganización, no se puede reutilizar muy fácilmente lo que se trabajó, quien se mantó haciendo estos documentos de antes, no los va a ver nunca más. Um, mucho peor adaptarlas para situaciones diferentes, eh, y el taller mismo, el cronograma del taller, no te va a servir para nada nunca más, aunque te sirvan las actividades, por ejemplo. Entonces, Vamos a intentar poner esto en orden y, y esto creo que, con lo anterior, queda más o menos claro que hay tres categorías de documentos. Eh, una, las de la izquierda, son las del taller como tal, otra vez hablamos de metadatos del taller, descripción, objetivo, um, etc. Lo, la segunda columna son las actividades y la tercera son recursos y tienen una relación estos tres tipos de elementos. ¿no? Este es básicamente el, el modelo sobre el que vamos a trabajar, ¿no? sobre el que trabaja el proyecto y, y obviamente hay más elementos aquí, hay usuarios, hay organizaciones, eh, etc. Pero estas son las tres partes principales y nos vamos a adelantar un poquito um, al tema del diseño visual, al cómo se va a ver, eh, definiendo tres colores principales para cada objeto. Okay. Eh, y esto va vale a dictar un poco... Eh, todo el diseño visual de, del sistema. El taller es un color eh, ¿no? que en, en, en, en, el, en el círculo este está en un extremo. Las actividades y los recursos son apoyo al taller. Entonces son, um, no sé si se logra ver acá, aquí está la actividad, aquí está el recurso. Están muy cercanos, eh, creo que es una forma buena de verlo, ¿no? visualmente, darse cuenta que okay, hay básicamente dos elementos aquí. ¿no? Pero esto, como les dije, es adelantarse. Siguiente paso, okay, queremos resolver este problema de, de, de organizar un taller, ¿no? de poder almacenarlo de forma que se pueda leer eficientemente, de poder reutilizar el juego en, incluso el taller, poder hacer un taller muy similar pero no exactamente igual sin tener que meterse a las tablas de Word que tal vez todos conocemos. Entonces, el siguiente paso es lo okay, que diseñemos, cuál, cuál va a ser la solución. Y antes de, de, de escribir código eh, o ni siquiera hacer un diseño visual en Photoshop, eh, queremos saber qué páginas va a haber, qué, qué elementos va a haber en... en en el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué es eh, la etapa de UX? ¿Qué son los wireframes que vamos a ver varios de ahora? Son el qué va a haber en cada parte del sitio, ¿no? A nivel de página. Entonces, vamos a ver wireframes por, por cada página del sitio. La página de editar un taller, que a propósito esa tiene tres páginas separadas. Um, el homepage, que va a tener? ¿no? En esta etapa se deciden todas estas cosas cuando tienes un equipo grande y un cliente externo, eh, en esta etapa es donde discutes y quedas de acuerdo con el cliente que, que va a tener el proyecto. Eh, yo aprendí eh, bastante a, a, a hacer esto viendo a, a, a una agencia eh, estadounidense trabajar sobre un sitio de, de turismo de San Francisco. Um, Toda la discusión de, ok, ¿qué vamos a poner en el home? ¿Cuál es la foto principal? Pero más allá de eso, vamos a poner la lista de, de barrios de San Francisco, cada una con, con, con ciertos elementos visuales. ¿no? Eh, en la página de cada barrio, vamos a poner un mapa que tenga los hoteles, que tenga restaurantes, etcétera, y que se pueda filtrar y que la gente pueda decir, ok, quiero encontrar un un bar en tal lugar, etc. ¿no? Todas estas discusiones es una etapa muy grande, um, que lastimosamente no siempre se hace, se le da el tiempo. ¿no? Entonces, um, vamos a ver algunos de los wireframes que están hechos para este sitio. Eh, casi todos tienen eh, dos partes. El de la izquierda es eh, el Diseño, digamos, de, de una pantalla grande y de la derecha de una pantalla chica. Hay ciertas diferencias entre los dos, eh, pero básicamente contienen lo mismo. El HTML, si quieren, es el mismo. Entonces, este es el Home, ¿no? la, la primera página del sitio. Lo primero que se ve es una forma de, de crear un taller, y eso les voy a mostrar luego. Quiero crear un taller para, y hay cuatro niveles de, de profundidad en los talleres, eh, desde algo que dure dos horas para solo sensibilizar, lo llamamos, hasta una formación que pueden ser muchos días. ¿no? Sobre ciertos temas, entonces el, el sistema tiene un, una, lo que se llama taxonomía en Drupal, con una lista de temas fijos que, que están puestos por el sistema todo alrededor de, de derechos humanos, pero también otros temas. Um, luego les voy a mostrar un ejemplo bastante concreto. Luego otro bloque, el siguiente acá, eh, una actividad, ¿no? Una actividad que se, se seleccionó como el sistema que como que um, es lo suficientemente buena para mostrarse, para mostrarse como ¿no? featured. No me acuerdo de la traducción al español que le pusimos. Eh, y una actividad se decidió, en, en este punto, representarla con una tarjeta. ¿no? Eh, vimos de, de, de la experiencia que una buena forma de organizar la actividad como tal es con tarjetas tal cual, ¿no? y, y anotar ciertos datos de cuánto dura, uh, qué número de participantes, eh, qué temas topa, si es que es en aula o en exteriores, eh, cuáles son audiencias apropiadas y que se puede hacer con niños um, qué técnicas se usan ahí también otra taxonomía de la lista de técnicas que se utilizan eh, en qué momento del taller se, se va a hacer se puede hacer ¿no? se puede hacer en la apertura o en el desarrollo o como clausura y, y eso un poco de datos normal. ¿no? entonces esta metáfora visual de la tarjeta como ok, esta es una actividad y mi taller va a tener un montón de estas tarjetas. ¿no? Uh, el resto son, bueno, misión, eh, logos de compañía con los que trabajamos, etc. Esto obviamente es mucho antes de que esté ni siquiera el diseño visual, entonces como ven todo esto es eh, como dibujado ¿no? a mano y esto es desde, desde el programa que lo hace así. A propósito para que quede muy claro que esto es Concepto. ¿no? Entonces, avanzando, esta es una actividad, la misma tarjeta de antes y con su parte de atrás. ¿no? La parte de atrás tiene más información sobre la actividad, um, pero que no es tan importante como para tenerla inmediatamente visible. Aunque en la página de la actividad como tal aparece, ¿no? las dos partes aparecen inmediatamente. En eh, móvil, la segunda parte y, y algunos detalles de la actividad se esconden, eh, y eso es una decisión de que okay, queremos rápidamente llegar a los pasos. ¿no? La tarjeta está muy bien para datos sobre la actividad, ordenado, ¿no? pero luego tienen una lista de pasos que es muy flexible. Pueden haber 30 pasos en la actividad, o puede haber un par no cabe meterlo en la tarjeta. Todas estas son las discusiones que se van haciendo en esta etapa, ¿no? ese, ese es el punto más allá del, del caso concreto. Eh, en este caso hay un tercer diseño porque ese detalle aquí está abierto. no Como se va a ver todos esos campos. Um, algo súper importante del tema de wireframes y por lo que hay que darse el tiempo y hacerlo bien es porque seis meses adelante, cuando estén Probablemente otra gente implementando el sistema, hay que tener eh, ¿no? de dónde referenciar, de dónde agarrarse, digamos. Eh, entonces, si sí, algo no está claro en los wireframes, es muy difícil luego eh, acordarse de okay, cuál era la idea, cuál era la idea atrás de, de hacer esto de tal manera, o qué pasa si yo hago clic en, en, en tal elemento de la interfaz. ¿no? Entonces, intentar. Eh, tener la mayor cantidad de, de información en los wireframes. En este caso no, no corresponde una página, son los tipos de recursos que, que se definen en el sistema. Y estos son cuatro o cinco para abajo. Ah, el primero es película, ah, entonces tienes de, el, el póster de la película, el, eh, el título obviamente, la duración está acá arriba, el link a, a una página de IMDB podría ser que tengamos información sobre la película, el año en que se publicó, los temas, eh, otra vez referenciando al, a los temas definidos por nosotros, qué trata la película, um, una sinopsis, etcétera. Eh, el siguiente es documento, ¿no? podría ser cualquier tipo de documento, un pdf o un, una hoja que se reparte a participantes, etcétera. Eh, y obviamente los campos son ligeramente diferentes, ¿no? el tipo de archivo acá, eh, los temas son los mismos, etc. ¿no? Eh, la idea es, hay varios tipos de recursos que queremos implementar. ¿no? no todos se han hecho, uh, porque les digo, somos un equipo de dos personas, pero está el plan y el plan de entrada. ¿no? En el anterior, no sé si han visto en algunas, ahí está Círculos de amarillo significa que hay una nota sobre este, sobre este wireframe ¿no? y las notas no, no se alcanzan a ver que están abajo, pero dicen: Ok, en este elemento de acá arriba eh, pasa tal cosa que no es obvia viendo el wireframe. ¿no? Este es un taller a ah, la página de detalle de un taller. Otra vez tenemos una lista de, de datos ya sin la metáfora visual de la tarjeta, um, más de abajo está el cronograma, eh, y cada bloque de este cronograma puede o no corresponder a una actividad, algún bloque podría ser solo un coffee break, um, que no. la actividad es bien fácil. Y al último están qué actividades se usaron en el sistema. ¿no? La idea es que el sistema haga muy fácil la realización de todo esto. Entonces, estás viendo un taller, puedes ver rápidamente qué actividades se usaron. En el cronograma, en cada bloque, tienes quiénes son responsables de, de facilitar esa actividad. Eh, puedes tener notas, puedes tener adjun adjuntos. Eso no está acá porque, de hecho, eso es otro punto. Esto es una referencia. ¿no? Finalmente se implementó el sitio, se ha usado por un año y medio y salen procedimientos requerimientos diferentes del uso. Entonces uno de esos fue, necesitamos poder adjuntar un archivo a, a cualquiera de estos bloques. ¿no? Si, si el primer bloque es un registro de participantes y yo quiero tener una hoja donde, con, diseñada para el taller, tengo que poder adjuntarlo aquí mismo y, y que todo esté como parte de esto. ¿no? Lo que queremos es evitar estos archivos de, de Word dispersos. Y bueno, eh, el taller es el elemento central. ¿no? Entonces vamos a dar un poquito de tiempo al proceso de creación del taller. Um, se definió y podría ser diferente en el futuro que cualquier usuario normal que entra por primera vez al sitio, puede crear un taller puede usar las actividades que están ahí um, que... esperamos que sean de gran cantidad, etcétera, etcétera para crear un, un taller, ¿no? No necesariamente tienen los usuarios permiso para crear actividades, ¿no? Pero, pero sí para crear talleres, para usar el sistema un poco, ¿no? Incluso antes de registrarse. Entonces, el proceso de creación del taller ¿Qué implica? tienes un formulario, en el primer paso, que primero pones todos los datos, ¿no? El objetivo del taller, cuánta gente espera que vaya, quiénes les van a facilitar, eh, el espacio físico está acá abajo, aulas anteriores y al final está el, un, un, un, ¿cómo se dice? una ligera ayuda para el cronograma, ¿no? Definir cuántos días son y si es de la mañana o de la tarde. Una cosa muy inicial, ¿no? aquí inmediatamente de esto está el botón Siguiente. ¿no? Siguiente, seleccionar la actividad. Entonces la actividad y los talleres comparten un poco de campo. Eh, por ejemplo, el tema. Una actividad puede tratar el tema género, por ejemplo. Y tu taller, como lo, lo definiste en el paso anterior, también puede querer topar ese tema. Eh, entonces la idea de, esta, de, de, de este paso es mostrar actividades que coinciden con los criterios del taller. Por los temas, por el número de participantes con los que se pueden trabajar, ¿no? las actividades tienen un rango de participantes, um, y bueno todo el resto de, de, de campo, ¿no? la lógica ahí es el medio complejo y de hecho tenemos que no cambiarla. Um, y se va llenando esta barra de arriba, que es como el, el elemento más importante aquí, que es, ok, tenemos suficiente actividad para llenar el tiempo del taller, ¿no? cuando la barra está 80% llena o algo así um, el sistema salta y te dice, ok, puedes avanzar, puedes volver igual después, pero puedes avanzar. ¿no? Eh, y bueno, el tercer paso es, es, es del, el centro de todo el proyecto, es la creación finalmente del cronograma del taller. Entonces partes con una cosa vacía, con los días que definiste en el primer paso, almuerzo en la mitad de lo que hayas dicho mañana y tarde, y eh, la idea es a cada uno de esos bloques vacíos, y este es un wifi que se sale de formato de página, ¿no? Eh, tienes el bloque vacío, le haces clic, vienes de acá, aparece un menú, aparece el bloque, eh, y puedes hacer dos cosas. Puedes añadir una actividad de la que cogiste en el paso anterior o añadir un bloque, bloque personalizado, le llamamos para cualquier cosa como Coffee Break. Um, de la actividad puedes decir, ok, esta actividad tiene tales temas, pero yo voy a topar para este taller solo dos de estos. ¿no? Eh, puedes poner notas, eh, a qué hora empieza, quién es responsable, los facilitadores. ¿no? Entonces, llenando el taller, eh, estos son más o menos todo lo que es posible ver. ¿no? Eh, hay, hay, por lo menos una, una cosa no está implementada todavía, que son las alertas, que el sistema solo te diga, tienes dos películas del mismo día, man. no tiene sentido. ¿no? Te deja hacerlo. <risa> y, y eso es parte de, de, de, de lo chévere del del sistema, ¿no? Que te ayude realmente a armar esto de forma que tenga sentido. Eh, entonces, eso, es ir llenándolo. Finalmente, ahí, ahí está completo. Y el siguiente paso es, ok, está listo el taller, todo tiene sentido, puedo descargarlo. Y el descargar eh, genera un archivo comprimido, con un documento de Word, con todo el taller, y si, sí, yo sé que no nos gusta, pero de alguna forma hay que, hay que exportarlo. ¿no? Eh, y cualquier recurso de tipo documento, ¿no? vimos que, que uno de los tipos eran documentos, que es el más común en la práctica, eh, en una carpeta de Android, no Eso es el sistema, básicamente. Todo el resto de páginas son eh, de apoyo a, a a esta idea de central de crear un taller y de tener actividades con sus recursos. ¿no? Una vez teniendo el, el, el UX, los wireframes, mientras más completo estén, este paso es más fácil. ¿no? Este paso normalmente se contrata alguien que sepa del tema, no en el caso, así que no se asustaran. ¿no? Y vamos a empezar por la peor parte, que es el logo. Eh, pero que se puede descartar un par de ideas de acá, sí hasta no tener diseño profesional, vamos a quedarnos con esto. Pero, eh, ¿cuáles son estas ideas? Los colores, ¿no? la idea de, ok, tengo esta separación de dos colores. ¿no? Y el url, el url es facilitar.io, que más o menos se va a ligar. Una pregunta, Camilo. Entonces, eh, la parte de los colores del UX y que ahorita se está aplicando en el diseño es algo que se podría saltar si es que el cliente tuviera una marca que ya tiene su imagen de marca definida, ¿cierto? No necesariamente. El, el proyecto que, que, que les conté un poquito era para una organización que ya tenía incluso sitio web. Entonces, eh, de hecho, en ese caso el proyecto era rediseñar totalmente ese sitio y o sea, destrozarlo visualmente porque se veía como lo de los 90, Pero, tiene que mantener marca ¿no? logo y no solo logo Reglas, tipografía, etc. ¿no? Todo lo que tenga, que en ese caso no era poco En este caso, es partir de cero, que A veces es más difícil, pero definitivamente es mucho más divertido Entonces um, Otra vez les digo, esto no es lo mío entonces, no hice el diseño completo de todo el sitio en esta etapa, pero algo como esto de, de los wireframes se convierte en algo que más o menos se vea decente. ¿no? Eh, el cambio, y veámoslo de nuevo, eh, es más que nada visual, ¿no? no es funcional. Y teniendo buenos wireframes, por eso les digo, es más fácil. ¿no? Con los welfare no tan trabajados, aquí en esta etapa uno se da cuenta, ok, esto no tiene sentido, tengo que aumentar este elemento, quitar este elemento. Y ok, ¿no? la, la vida es complicada, pero um, finalmente la idea aquí es sacar algo lo más cercano a, al proyecto, como se va a ver en, en la realidad. ¿no? Y aquí hay... Uh, diseño, ¿no? tipografías, eh, márgenes, etcétera. También estados, ¿no? si el mouse está por aquí, qué va a pasar con esos botones, etcétera, etcétera. En el caso del home, y aquí está un poco chico, pero esto es todo el homepage. Hay un par de secciones de aquí que no tenían no tenía en esta tabla, ¿no? que solo dijimos que okay, tiene que ir algo sobre um, no me acuerdo ni el tema, pero no estuvo definido ni siquiera cuál es el contenido, ¿no? que sí sería ideal definirlo en la, en la etapa anterior. Otra vez, dos personas. Um, algo que sí, sí se definió y, y, y espero que, que el demo salga bien, la tarjeta eh, sí fue la idea llevarla lo más posible a una, cosa, a una representación visual bastante buena, es decir, la tarjeta tiene una parte de atrás y va a tener una transición que le dé la vuelta, digamos, ¿no? El resto del home se convierte en esto, ¿no? Pero si no, es bueno tener guías. ¿no? Eh, y, y del homepage nomás ya sale bastante la idea que que se van a usar durante todo el sitio. ¿no? Incluso en el código, eh, si se hace bien la parte de frontend, digamos, eh, se reusan elementos. ¿no? El, el título de las secciones, eh, con el mismo tipografía, etcétera, etcétera. Márgenes, ¿no? todo el resto. Eh, entonces, Drupal. Drupal 8, la versión estable de Drupal 8, salió el 4 de noviembre de 2015 y el primer commit del repositorio del proyecto, y esto lo vi el otro día, es el 19 de noviembre. Entonces, no, no, no, mentira, no es la versión estable, es el candidate 3. La última versión, antes de la versión estable, aquí había problemas en Drupal, conocidos, por resolverse, que demoraron un par de meses más. Eh, otra vez, sí, siendo dos personas hay más trabajo, no se hace completo, pero por el otro lado uno puede darse el lujo de decir, ok, que hacerlo en este sistema que todavía no está estable, pero para nada. La lista de módulos populares de Drupal no está ni cerca en... en en verde, ¿no? que es lo que debería estar. Eh, y sí, fue un problema, por mucho tiempo, por los primeros seis meses no había una forma de, de hacer búsquedas con lo que se llaman fases, eh, con filtros. No, no, no les mostré en, en, en el web, hay unas páginas de listados de actividades ¿no? que donde puedes buscar y a la izquierda tienes filtros, típicos filtros tipo Amazon. Um, eso solo no era posible en Drupal 8 sin hacer una cantidad de código que llevaba todo el año solo en eso. No era muy seguro cuándo iba a estar todo esto listo. La transición de Drupal 7 a Drupal 8 fue, fue bastante dolorosa. Um, y bueno, finalmente se logró. Y la arquitectura del sitio en términos de Drupal es básicamente hay estos... Tipos de contenido, el concepto de organización, como, ok, ¿quién crea la actividad, ¿A quién se le da el crédito por la actividades y los talleres? A organizaciones que tienen usuarios, ¿no? Um, el concepto de taller, obviamente, actividad y recursos de varios tipos, cada uno de un contenido diferente. Um, y hay otro chiquito, de publicación, que lo que quiere decir es que, digamos, que Unicef tiene esta actividad y que salió de cierta publicación en físico, ¿no? Entonces, una forma de registrar la publicación como un elemento aparte. Eh, se usó parágrafos, que también fue un dolor de cabeza porque están en beta. Eh, fuimos eh, gran parte de, de, de los conferencistas, yo fui uno más en eso. Eh, se hizo en una mañana, cuatro horas, no sé si se alcanza a leer bien, ¿Sí? eh, el taller tiene su objetivo, eh, contar con herramientas para realizar presentaciones eficaces. Algunas de estas cosas tienen una explicación de qué significan todos estos campos. ¿no? El propósito eh, son estos niveles de, de profundidad, ¿no? eh, los temas, bueno esto es muy fácil, el objetivo, etcétera. Luego vemos esto. Aquí está el cronograma, um, el registro de personas con su adjunto de, este es un documento de Word con, para que la gente firme, uh, una presentación sobre el taller y sobre la fundación. Esta es una actividad eh, que se llama autógrafos y muy rápidamente es esta de acá. Um, la idea es tener un, eh, una hoja para cada participante y eh, ir buscando quien firme con ciertos criterios, quién tiene el mismo número de zapatos que tú, etc. Una actividad de, de, de inicio, ¿no? eh, de apertura del taller. Y esta es una actividad que no la inventamos nosotros, Esto eh, la hizo la Defensoría del Pueblo hace algún tiempo. Eh, volviendo, nada, ah, hay más actividades, más bloques. Es un taller muy corto. Estas son las actividades que se usaron, y finalmente, este es el producto del sistema. ¿no? Este rato se está generando un archivo comprimido que se bajó aquí y no se ve. Um, y que bueno, lo vamos a detener porque yo ya lo había bajado. Y, uy. y este, ¿no? Este es el documento principal. Dentro de recursos están todos estos adjuntos. Estos códigos se generan al paso ¿no? para poder referenciar. Se genera un documento de Word que no lo tengo en esta máquina, entonces no es exactamente como se ve, pero no está tan lejos tampoco. Eh, todo esto es generado al, al, automáticamente, ¿no? Temas del taller, el cronograma con la referencia de los recursos por código, um, la P significa son para participantes eh, y cada actividad, ¿no? En azul eh, el, el, el color de la actividad. ¿no? Eh, entonces, paso 1, paso 2 de cada una, recurso, el color verde, usado por esa actividad, o, otra actividad. Y la tercera actividad, con su recurso. ¿no? Otro recurso por acá y listo. Eso es el sistema. Um, entonces, volviendo acá un poquito. Para finalizar eh, la última parte, lo que les contaba muy rápidamente. Tengo tengo un par de minutos. Um, yo ¿Qué significa esto? Mostrarle esto a alguien que nunca ha visto el sistema, básicamente. Sentarse con esa persona, intentar no decir nada, y es difícil, y darle un par de tareas. Decirle, ok, tú eres una, un profesor de colegio que tiene dos horas para enseñar sobre cívica a alumnos del cuarto curso, es el escenario, cómo lo haces, cómo usas el, el sistema ¿no? y ver cómo le va básicamente. Si es que puede encontrar la actividad correcta, si es que puede armar fácilmente el taller y la idea aquí es eh, tratar de, de, de ver arreglos fáciles de hacer. ¿no? Eh, hay un libro que es muy útil, lo recomiendo a todos los mundo. Vayan a hacer esto, eh, que explica muy, muy rápidamente los pasos de qué tiene que tener un user testing para que sea efectivo, para que no sea una tarea titánica. ¿no? Eh, un ejemplo de algo que se resolvió con, con user testing, aquí está el wifi que, que les conté antes, la lista de actividades, ¿no? tenemos aquí los filtros una búsqueda de actividades en su formato de tarjeta reducida, que es otra forma de las tarjetas, una forma de ordenarlas, y esta es la página de actividades. ¿no? Y de repente eh, me dijeron ¿y cómo creo una actividad? Y la respuesta es ok, vamos a poner un botón acá, que vaya a la página que por supuesto que ya existe. ¿no? Eh, y ese es el tipo de cosas que, que ayuda mucho el user testing, ¿no? Entonces nada, ese libro lo explica muchísimo mejor que yo. Si algo se llevan de la charla, quizás ¿Es ese libro. No lo conozco el autor, en este caso. Um, y eso, eso es el, el, el proyecto. Que hicimos es, es algo que sigue eh, al aire, que ya no ha tenido tanto tiempo como antes para trabajarlo, pero que con suerte va, va a servir a la gente que hace esto. ¿verdad? La cantidad de facilitadores en el mundo que cada uno tiene su sistema propio, unos usan Excel y otros usan en Word. Entonces, si podemos unir todo acá, esa es más o menos la idea más allá del proyecto. Eh, y espero que les haya servido grande la diferencia es, es muy difícil migrar un sitio del cual 7 a 8 aparte lo, yendo a tu pregunta por qué un CMS y por qué no un Framework o más abajo un lenguaje o en salvador porque, porque un CMS te, te da un montón de elementos que, que se usan acá, todo el sistema de usuarios de permiso es muy fácil ¿no? eh, tipo de contenido, solo configuras los campos y lo tienes, ¿no? todo el paquete. Eh, no, no fue necesario, ¿no? porque un framework, ¿qué beneficios te da? Es eh, más flexibilidad. Pero en verdad no hay nada fuera de lo común aquí en términos de lo que usuarios creo que es un buen ejemplo. Eh, implementar usuarios y un forward password otra vez en un framework yo no lo voy a hacer. ¿no? Y Drupal, eh, ya específicamente yendo a Drupal, funciona como un framework también. ¿no? Lo, lo, conociéndolo ya por dentro, eh, te deja hacer todo lo que te deja hacer un framework. Tiene una cantidad de herramientas de, de bajo nivel que permiten hacer ¿no? de de lo que queda. Eh, algo que, que, que usé acá bastante es eh, esta librería de JavaScript se ¿no? que sí, inicialmente Drupal no, no la soporta, pero, pero no es para nada difícil solo incluirla y tal vez algún hook extraño hay que implementar y listo. ¿no? Entonces eso, por facilidad. Creo que sí, hay imbalances, pero, pero finalmente creo que los beneficios de, de todo lo que te da Drupal no sobrepasan a cualquier producto. ¿Cuál es el tiempo aproximado que nos tomó a desarrollar? <risa> intenté hacer el tracking del tiempo y no, si no tengo un cliente presionando, no lo hago. Entonces, en verdad, no sé. Pero en tiempo, digamos, Real, eh, hasta que estuvo funcionando eh, con la Defensoría del Pueblo, que fue nuestra organización que lo usó por un año eh, y que lo usó en serio, ¿no? Fueron seis o ocho meses desde el concepto de que yo no tenía trabajo. <risa>